Hola, le habla mari Bertot, Especialista de Comunicaciones de Georgia Power. Nuestros equipos están monitoreando la Tormenta Tropical Nicole y están listos para responder y restablecer su energía si interrupciones ocurren de manera rápida y segura. Ahora es el momento de prepararse usted y su familia. Tenemos consejos en georgiapower.com-tormentas. Tenemos videos y muchos consejos en cómo prepararse usted y su familia.